Por el cobro de la verificación vehicular, el gobierno de Puebla recaudó 20 millones de pesos durante el periodo del 24 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2022, informó la secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, Beatriz Manrique Guevara. En su comparecencia ante el Congreso del Estado por la glosa del cuarto informe de gobierno, la funcionaria señaló que el presupuesto destinado para contingencias ambientales no alcanzó porque los gastos superaron los 102 millones de pesos. Rechazó que el programa sea recaudatorio ante las múltiples protestas realizadas por automovilistas y transportistas. La titular de Medio Ambiente indicó que durante el 2022, los 16 verificentros que actualmente operan realizaron 114.179 pruebas de verificación, de las cuales el 82% pasó el chequeo. Del total, 99.000 inspecciones fueron a particulares y 14.680 a taxis y vehículos de plataformas digitales, así como 36.000 unidades de transporte público.